Decir de lo que es, que no es, o de lo que no es, que es, es falso. Mientras que decir de lo que es, que es, o de lo que no es, que no es, es lo verdadero. ¿Cuánta verdad soporta, cuánta verdad osa un espíritu? Nunca se ha mentido tanto como ahora, ni se ha mentido de una manera tan descarada, sistemática y constante. ¿Qué es lo que quedó de la verdad? ¿Qué significa el concepto de verdad? En un primer sentido, hablamos de la verdad para designar la correspondencia entre aquello que se afirma y los hechos. Decimos así que una proposición es falsa, o que alguien miente, cuando lo que dice no coincide con lo que en realidad sucede la verdad de una proposición depende, pues, de la precisión, el rigor y la claridad de los términos de lenguaje utilizados y de la interpretación de los hechos observados. Como afirmaba el físico y filósofo Thomas S. Kuhn, no hay hechos sino para teorías, es decir, los hechos no son unívocos sino que siempre reciben un significado que depende de nuestros conocimientos y prejuicios previos. En un segundo sentido, hablamos de la verdad para diferenciar lo real de lo aparente o ficticio. La palabra griega lezen significaba desvelar, descubrir o sacar a la luz el ser de las cosas que está oculto bajo el velo de las apariencias. Pero, ¿la verdad es un descubrimiento o es un invento? ¿Qué supone la voluntad de conocer la verdad y cuál pueda ser su precio? Aparece ya en el Génesis, donde se revela que el saber que nos lleva a la verdad es un fruto prohibido al que si accedemos nos veremos sometidos a un severo castigo. También se muestra en la tragedia de Edipo, quien en su vuelta a Tebas, después de haber resuelto el enigma planteado por la Esfinge, quiere a toda costa saber la verdad de lo ocurrido y no quiere oír a Tiresias cuando le advierte, hay tremendo saber lo que uno no debiera. Una visión distinta sobre qué significa ser veraz y cuál es su coste nos la aporta Nietzsche. En las masas se ha inoculado una idea de la verdad en la que ser veraz no es nada más que mentir borreguilmente, es decir, siguiendo las ideas que, por convención, se han fijado para todos con el objetivo de poder preservar el orden social. Para este filósofo, el precio de ser realmente veraz es el que afronta aquel ...que expresa su voluntad de no someterse al pensamiento uniforme de la masa. ¿Para qué sirve el concepto de verdad? ¿Qué función tiene? En el pensamiento, fija nuestra imagen del mundo, la del relato de los hechos y la de nosotros mismos. También lo hacen las relaciones sociales, añadiendo un elemento clave, la confianza. Aquel que no miente intencionadamente es fiable y transparente, nos muestra su lealtad a través de su voluntad de sinceridad, sean cuales sean sus intenciones. Pero como ya señalamos en Kuhn, o como dice Foucault siguiendo a Nietzsche, no hay hechos, hay interpretaciones. Cada individuo o grupo tiene su propia versión de lo que acontece, su propia verdad. Y dado el poder de la verdad para fijar ideas, es fácil entender que quien dispone de poder use todos sus medios para tratar de imponer su propia interpretación de los hechos y así conseguir dominar a los demás. Tan peligroso es defender que existe una pétrea verdad absoluta que acaba siendo usada para dilapidar al disidente como afirmar que toda verdad es relativa y que basta con saber imponerla a los demás para conseguir su sumisión y nuestro beneficio. Actualmente hay un cierto consenso respecto a que la verdad es el resultado de una construcción social y que es, por lo tanto, algo convencional pero esto no significa que sea algo arbitrario. Hay procedimientos racionales que nos sirven para establecer cuáles de nuestras afirmaciones son las que están mejor justificadas y las que pueden ser más útiles para configurar nuestra imagen del mundo o poder resolver nuestros problemas prácticos. Por lo tanto, no hemos de temer morder el fruto prohibido en el anhelo de buscar la mejor verdad a través del saber. Aunque no nos guste la verdad a la que lleguemos, y sin someternos por miedo a las verdades sostenidas por la inercia de las mayorías. La verdad absoluta no existe, pero negar cualquier tipo de verdad posible implica defender que todo vale y renunciar a justificar racionalmente nuestra vida, porque sin verdad no hay confianza, ni progreso personal o social, ni justicia.